Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a hablar sobre videojuegos que nos ayudan a desarrollar la inteligencia emocional en los niños. En primer lugar, ¿valen todos los videojuegos? Pues obviamente no. Debemos siempre recordar, respetar las recomendaciones para la edad mínima de uso de ese videojuego, que sea siempre bajo la supervisión de adultos y moderando el tiempo de uso. Pero es verdad que el uso de videojuegos puede ayudar, por ejemplo, a niños con trastorno de déficit de atención, ya que les ayuda a concentrarse porque constantemente van recibiendo gratificaciones en cuanto a que van superando objetivos y de esta manera les ayudamos a desarrollar esa faceta en la que tienen más dificultad. ¿Qué otros objetivos se pueden perseguir con el uso de videojuegos? Por ejemplo, el procesamiento de información, la habilidad a la hora de resolver problemas y, como decíamos, la atención. En concreto, hoy os voy a dar algunos ejemplos de videojuegos que nos ayudan a desarrollar la inteligencia emocional. En primer lugar, os voy a hablar de una plataforma, no es exactamente un videojuego, pero bueno, se llama Aislados es y está destinada a desarrollar las habilidades socioemocionales de estudiantes entre 10 y 15 años esto es por ejemplo la asertividad la autoestima la resolución de conflictos vale Gomins es un videojuego que está destinado precisamente a eso no a desarrollar la inteligencia emocional de los niños a través de juegos y pruebas además en este caso el videojuego va acompañado de cuentos que nos ayudan a educar en valores por ejemplo en la paciencia o a eh, relacionarnos con los demás con una actividad positiva y en tercer lugar boogies academy que es una aplicación que se compone de más de 12 juegos para desarrollar las inteligencias múltiples esto es la atención la orientación la coordinación la memoria vale este tipo de habilidades como decíamos para poder utilizar las tecnologías para ayudar a desarrollarse a nuestros hijos primero debemos formarnos nosotros y para eso no estás solo te invito a entrar en captain.com donde te guiaremos y acompañaremos en el proceso muchas gracias Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.